Llega el momento más esperado, más anhelado. Por toda la familia. En abril. ¡A ganar equipo! Aunque no los pediste. <risa> y tampoco los quieres. Hay nuevos episodios. <risa> no era necesario. Va siendo hora de mandar otro diluvio. Enchufe TV. Todos los viernes. Por TNT. Vibramos juntos.